Hola y bienvenidos a nuestro Curso Básico de Estadística, Academia Más. Soy el maestro Luis Renaud, te doy la bienvenida y te invito al Curso Básico de Estadística que iniciará en diciembre. Primeramente, es un curso básico, intensivo, vas a obtener un certificado. Está dirigido principalmente a los alumnos que vayan a hacer examen Colbach, AcritaBach, Televán, examen de ingreso UNAM y examen con mi En este curso vamos a ver qué es la media, la moda, la mediana, diagrama de barras y diagrama de pastel. Al finalizar el curso, en vivo el educando aprenderá a resolver problemas de estadística media, moda, mediana. Al final del curso, el alumno reconocerá e identificará las gráficas de pastel barras e histogramas. ¿El curso es gratis? Sí, es gratis para las 100 primeras personas. ¿Cuál es su duración? Su duración son dos horas aproximadamente. ¿Se emitirá constancia de participación? Sí. Para todos aquellos que participen activamente. ¿A quién va dirigido? A jóvenes y adultos que deseen aprender estadística para presentar exámenes de admisión de la UNAM IPN, WAM, HOMIPEMS y o oh, presentar tu examen de certificación COLVASH, dice Nevada, Gritabash. ¿Puedo invitar a parientes, amigos y familiares? Sí. El curso se realizará el día 21 de diciembre del 2021 a partir de las 4 p.m. a 6 p.m. Es completamente gratis. Gracias por tu atención. Inscríbete y nos vemos el día 21 de diciembre del 2021 a las 4 pm. Gracias.